Hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora estés escuchando este video. Como siempre te recuerdo, todos los miércoles subo una clase eh, teórica de astrología. Eh, esta clase en especial es, vamos a hablar de sectores, ¿Qué son los sectiles? Eh, ya vimos aspectos en general, vimos qué son las conjunciones y en la clase de hoy nos toca qué son los sectiles. Como siempre te aclaro que abajo en la caja de descripción te dejo un resumen de esto para que vos puedas irte haciendo tu propia carpeta. Aunque en el programa del sábado anterior Anuncié ya que yo les estoy preparando el manual para entregárselos eh, a todos los que hayan seguido todo el curso de Astrología. Bien, vamos entonces con los sectiles. Para eso hoy vamos a estudiar dos cartas. La de Meryl Streep, que es la que están viendo en este momento, y la de Madonna. Bien. Bien. ¿Qué es un sectil? Un sectil es la diferencia en grados que hay entre un planeta y otro. Eso es un aspecto. Vale aclarar. Un sectil es cuando esa diferencia es de 60 grados. Igual que en cualquier otro aspecto, por lo menos la escuela donde yo me formé y la experiencia que yo tuve, y por eso lo enseño de esta manera, hay distintas escuelas que enseñan distintas formas. Eh, un, un sectil... Eh, puede tener una orbe de más menos 5 grados entre planetas comunes y más menos 10 grados si está en juego entre esos planetas el Sol. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Si tomamos como referencia a Júpiter, ¿por qué vamos a tomar Júpiter? Porque no tiene sectil con ningún otro planeta, entonces tengo liberado para poder jugar acá un poco con esto. Si tomamos a Júpiter, que está a 0 grados de acuario, y me fijo 60 grados de diferencia, tendría que ser cero grados de Aries o cero grados de Sagitario bien ahora si el planeta que está en juego es Mercurio Marte Venus Urano Plutón, Saturno o, ben, o Neptuno, <coughs> si estuviera a 5 grados de Sagitario o a 25 grados de Pisces, también estaría, perdón, 5 grados de Aries o 25 de Pisces, también estaría en conjunción porque la orbe es esa, más o menos 5 grados. Si estuviera de este otro lado, cualquiera de esos planetas que nombré, o sea, Mercurio, Marte, Urano, eh, Venus, Plutón, Saturno, Neptuno, los estoy nombrando en ese orden porque los estoy mirando en la carta natal para no olvidarme de ninguno. Eh si estuvieran a 5 grados de Sagitario o a 25 grados de Escorpio, también estuvieran en conjunción por la orbe, ¿sí? O sea, ustedes imagínense eso, las orbes. La, las orbes son de 10 grados, o sea, 5 para un lado, 5 para el otro. La, la orbe es ¿Dónde está la fuerza de atracción del planeta? ¿Sí? O sea, a partir de dónde empieza a tener fuerza de atracción entre los cuerpos. ¿Sí? Esto es, no se atraen, pues si no chocarían y se destruirían. Pero esto es la energía. ¿Sí? Cuando empiezan a tener atracción energética eso entre esos planetas ahora bien si con Júpiter estuviera en juego el Sol entonces el Sol podría estar a 10 grados de Aries o a 10 grados de Pisces porque la Orbe es de más menos 10 grados en el caso del Sol o la Luna si tuviera el Sol o la luna en sectil tendría que estar entre los 20 grados de Episis y los 10 grados de Aries la luna, para que estuviera en sectil con este Júpiter. Para este otro lado, lo mismo. La luna tendría que estar a 20 grados de Escorpio o a 10 grados de Sagitario, desde los 20 grados de escorpio hasta los 10 grados de sagitario en cualquiera de esos grados está en sectil con este Júpiter ahora bien el otro día hablamos me lo anoté hoy para no olvidarme eh, que los sectiles son un aspecto neutral. Entonces, eh, ¿qué? ¿Cómo sé yo? Si al ser un, un aspecto neutral, el sectil, ¿cómo sé yo qué beneficio o qué perjuicio trae en la carta O sea, ¿para qué lo leo si es neutral? ¿Sirve de algo? Bien Y ahí tengo que empezar a desmenuzar Si es partil o platil O sea si es exacto, si, por ejemplo, entre Júpiter y, y Marte, vamos a suponer que tiene Marte a cero grados de eh, Aries. Si entre Júpiter y Aries está a cero grados o Está eh, y Marte, perdón, está a 0 grados de Aries, estaría eh, exacto, sería eh, un aspecto cerrado, ¿sí? Es exacto. O si está a 2, 3, 4 o 5 grados de Aries. O a veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve grados de piscis, <coughs> que sería inexacto. Tenemos que ver también si es un, un aspecto aplicante o separante, porque es neutral. Por eso tenemos que verlo. Por eso no lo hablé en conjunciones esto. Qué era, si era aplicante o separante. Si estaba más cerca de ser, de dejar de ser eh, aspecto, o sea, por ejemplo, a, a cuatro grados de Aries es separante. A un grado de Aries es aplicante. A dos grados de Aries es aplicante. A tres grados de Aries es separante. ¿Sí? Eh, Y, por supuesto, si el aspecto se encuentra en aspecto creciente o decreciente. O sea, si eh, Marte, habíamos dicho, está... Marte es más rápido que Júpiter. Entonces, si está para este lado, hasta 5 grados, está en sectil, pero está en decreciente... Ahora, si está de este lado, está creciente, o sea, está yendo hacia el, la conjun, la, eh, el sectil cerrado, sí, o sea, exacto. Creo que se puede entender perfectamente eso. Ahora bien, vamos a verlo en casos prácticos esto. Por ejemplo... Eh, Meryl Streep tiene luna a 14 grados de Tauro y tiene a Venus a 18 grados de Cáncer. Están en Sectil porque, porque está la luna en juego y cuando está la luna en juego tenemos más o menos 10 grados. O sea, estando la luna a 14 grados de Tauro, Venus podría haber estado entre los 4 grados de cáncer y los 24 grados de cáncer que igual hubieran estado en sectil. ¿Sí? En este caso está a 18 grados de cáncer, o sea que está en sectil con la Luna. ¿Es un aspecto cerrado exacto? No, hay cuatro grados de diferencia, ¿sí? Es lo primero que nos fijamos, hay cuatro grados de diferencia. ¿Cuál es más rápida, la luna o Venus? La luna, ¿hacia dónde está yendo la luna? O sea, está antes de los 18 grados. Quiere decir que es creciente este aspecto, está yendo hacia Venus, es creciente, está llegando a la conjunción, al sectil exacto. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa nos teníamos que fijar? Si es eh, aplicante o separante, ¿sí? Eh, cuanto más cerca está del, eh, de que sea sectil, es aplicante. Y si no, es separante. En este caso, hay cuatro grados de diferencia. Pero hicimos que la orbe no es de, de más menos 5 sino que es de más o menos 10, por lo tanto, es aplicante. Bien, ahora vamos a ver otro sectil que tenemos. Sol a 0 grados de cáncer, ¿sí? está en sectil con Saturno a un grado de Virgo. Este también, si hubiera estado a 10 grados de Virgo o a 20 grados de Leo, también hubiera estado en sectil Saturno. Acá tenemos un aspecto, o sea, un sectil cerrado, no. Hay un grado de diferencia, está a cero grados y este está a un grado. Hay un grado de diferencia, ya no es exacto. Nuevamente, es eh, aplicante o separante? Es aplicante también, porque es menor la diferencia que... Eh, que la mitad de la orbe. <coughs> eh, ¿Es más rápido el sol o Saturno? El sol. Entonces es también creciente. Los dos sectiles que acabamos de ver son crecientes. Después vamos a ver interpretación. ¿Qué significa que sean crecientes? ¿Qué significa que estén en juego el sol? ¿Qué significa este...? Todo eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Esto es teórico. Yo lo que necesito en estas clases teóricas es que ustedes aprendan a definir esos aspectos y que los aprendan a definir a golpe de vista. Bien. Ahora bien. Tenemos a eh, Mercurio, por ejemplo, en sectil con Plutón. ¿Sí? Mercurio está a 10 grados de Géminis. Plutón está a 14 grados de Leo. Este... Es separante, porque entre Mercurio y Plutón, como no está en juego ni el Sol ni la Luna, la orbe es más o menos 5 grados. ¿Y este cuánto tiene de diferencia? 4 grados. O sea, está más cerca de no ser séptil que de serlo. Ahora, ¿cuál es más rápido? ¿Mercurio o Plutón? Mercurio y Mercurio está caminando para este lado, o sea que, que es creciente, si sí, está de este otro lado. Bien, creo que se pudo entender perfectamente esta clase con la carta de Meryl Streep. Ahora vamos a ver la carta de Madonna que permítanme sacarle un par de cositas bien nos quedan estos sectiles o sea, Madonna no tiene a Marte en sectil con ningún otro planeta. A Saturno en sectil con ningún otro planeta. Y a Venus en sectil con ningún otro planeta. A Urano tampoco lo tienen sectil. En realidad lo que tienen sectil es el Sol con Júpiter. Bien, vamos a ver. El Sol, 23 grados de Leo. Júpiter. 26 grados de libra ¿es exacto o inexacto? es inexacto ¿es creciente o decreciente? es creciente porque el sol es más rápido que Júpiter y está antes que Júpiter eh, o sea, está el sol en dos tres días más dos días y medio más va a estar en sectil exacto y después va a pasar a ser decreciente pero en el día que nació Madonna el 16 de agosto de 1958 a las 0705 en Michigan eh, era estaba así. Entonces, eh, es creciente el aspecto, no es exacto, eh, ¿qué más habíamos dicho que nos fijábamos? Y es aplicante o separante. Es aplicante, en este caso, porque está el sol en juego, entonces la orbe... <coughs> Perdón Es de más menos 10 grados Bien eh, Vamos a ver un aspecto más En la carta de Madonna Y con esto terminamos la clase práctica Entonces Mercurio No, Plutón Vamos a hacer. Plutón está a un grado de Virgo. Y Neptuno está a dos grados de Escorpio. Eh, de estos dos, ¿cuál es más rápido? Neptuno. Un poco más rápido, pero es más rápido. Entonces, es... Decreciente, porque el más lento está antes. ¿Es exacto o inexacto? Es inexacto porque hay un grado de diferencia. <coughs> ¿Es eh, eh, aplicante o separante? Sí es aplicante porque hay solo un grado de diferencia no separante bien espero que se haya entendido la clase esta parte es la clase teórica es para que les quede para que lo vean lo vuelvan a ver con un caso, ya les digo, no estamos viendo interpretación. Estamos primero comprendiendo, aprendiendo a identificar el aspecto. En las clases prácticas, los sábados, eh, a las 18 horas de Argentina, cada uno hará la cuenta para su país, igual siempre yo lo, lo promociono. Los sábados, en la clase en vivo, es donde vamos a ir practicando de qué, cómo se interpreta eso que estamos aprendiendo acá. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como siempre. Eh, voy a ver si cambio la hora para que la gente de España lo pueda ver en vivo. Eh, porque es muy tarde en España y en Francia, desde donde suelen verlo, es muy tarde para que lo vean, entonces voy a ver si le cambio el horario, eh, ya alguien me lo propuso, así que estén pendientes de tal vez el nuevo horario. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, nos volvemos a encontrar como siempre el en todo momento. Chao, hasta entonces.